¡Hola gente! ¿Qué tal como? Estamos Mi nuevo video y estamos en Sonso de con Ramón no, no es Rarungam, con la... con... con... con... ¿Aquí se me ve bien? Sí Espérate que... Eñe... Eñe. Eñe. ¡Ah! re piola! Yo no lo voy a subir... Brillo no lo voy a subir no, acá... explotó pero... el disco habilidad campo de visión lo voy a poner 72 Controles Y del eje del ratón entonces A ver, y como abro la mochila? Abre el paquete de emergencia no. El paquete de emergencia Abrir Y se si das clic sobre el engranaje Para abrir el paquete de emergencia A ver El paquete de emergencia me da La hacha táctica Ay no, casi todo La hacha táctica me da la, la, la, la guía Me da el, el, el rastreador GPS El encendedor Supongo yo que el H es lo mejor, ¿no? El encendedor ¿cómo se utiliza? ¿Cómo lo utilizo? Oh, Hoy no, pero funciona re robusto Bueno, ahora Mira, si sí me trajo los troncos me está cayendo tronco no, no, no, Entonces está el chabón? Yo lo quiero aquí Espérate Eh Eh, a ver, le voy a decir Sígueme Voy a decir que me siga este pelotudo No sé Muy hijo de puta Agarra tú lo tienes que hacer así, manual, ojo Manda de... Sí Quede dentro Está agria Va, te lo voy a bajar el brillo porque está re potente Esto te subírselo pero no para B, B de, de Cambiar modo. ¿Qué es esto de cambiar modo. A ver escaleras. La estructura de palo. Ah, ahora lo tienes que hacer así nomás. No. yo digo que aquí en esta planada estaría bien ¿Quién te, justo, mí. yo digo que aquí estaría bien tipo pues, esto aquí, mira, estaría bien acá si ¿Sí, no a casa, a casa, a casa bueno? mira, mira, una estrella de mar, mira Madre abajo de mar Quién vive en la zona piña del mar tu punta ¡Eh, hey, cuidado! que me pegó? Yo no. No sé qué me dijo. aquí, aquí, aquí está. Aquí. Aquí, aquí, mira. ahí. baby shark, baby shark. Baby shark, tu Baby shark, tu Baby shark, tu pasa? Por eso, cuando no vienen a una caca, se la coman. Wey, esta mierda no se va a morir nunca. eh. Este wey no se va a morir nunca. No, este no, está muerto. Tío. Ok, te voy a decir algo. Mira, lo que vamos a hacer es que no vas a, va a conseguir palos. Consigue una fogata. Okay. Y también das una lanza. Se consigo una fogata y listo, papá. Haz una la lanza, ¿cómo no sé. Pues con dos palos, uno de cinta y.. y... Dos palos, uno de cinta y le quito con la copia. Por dos palos, los palos los parto en la mitad. Ah. Dos palos para acá. Dos palos entonces. A ver. Lanza fabricada. Ocupo un cuchillo, ¿no? Entonces, a ver, ocupo esto. Mira, mientras vamos a conseguir este refugio, de mientras. No, no, no, quítate, cuidado pues, del fuego. Ahora, los palos, los troncos ya no nos ocupamos. Ahora vamos a recoger mitades de tronco. Sí. Ese nos va a traer un chingo. Recoger piedras, eh, yo voy por... Tú recoge palos y yo voy por las piedras. Se supone que, debe, que debería haber de piedras Spider -Man. Spider -Man, Spider -Man, Espérate. Okay. ¿Cómo cómo, cómo hace la mitad del tronco? Pues ahí mira, tienes el tronco acá. Ahí, ahí. Agarro tu hacha... Tu hacha... ahí, ahí, ahí. Ah. Me sirve. Ok, ya. ahora nos podemos ir para allá. Okay, ando bien de agua, ando bien de comida. Y ando bien de noche, what the fuck. Ahora, ya no sirve el truquito ese de saltar donde ¿Dónde están los...? A ver... K. Ca... Cabrón... Yo ya vi los palos y se sentí Vamos a tener aquí un momento No, no, no. Bueno, con esto ya la hacemos Solamente podemos cargar a dos tengo Qué bendición, todo es una bendición Wey ¿Dónde quedó? A ver, me quedó la fogata, chico madre. ¿Se vaporiza esa madre o qué? Se vaporiza, no, no, ¿Dónde me quedó el jabón ese? Es un museo ese Vení, vení, vení. Tú no sabes pues, cómo es como una mierda de jugada. ¿Cómo? entonces, aquí me verdadera la pregunta es, No, no te la cojo. están así, en mamá. ¡Hasta el librito tiene RGB! como los gameplays de patornelos como de este y... Ah, guardar tenemos que traer ah ah lo juro que no encontré un puto bambi Los zombies también pueden ver los órganos. Ocupo agua y ocupo comida. Tengo sed y hambre. Este. ¿Para un... hacer para hacerlo de agua cómo le hago? Bueno sí, si sí, tenemos agua pues bueno está bien pero la comida está a mía. Wey, es un mapa muchísimo más grande al que al que al que presta sí. ¿Puedo chingar la Z? A ver A ver pues ya creo que se es Todo lo chingable chaqueta táctica? Todo lo que está no. chingable Todo lo que se chingable, chingable Ahí está Comer. Ya me lo comí Pero tengo el mayor nada. ¿Dónde estás? nada porque me siga nomás. No me dejen a la verde. Pues no tengan mi pago. Ay, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Acá ni podemos tomar este rey, ni Estoy bien lejos A ver, ahí voy, ahí voy Llegui, eso nos dan comida, ¿no? Solo los brazos ¿Con la lanza o con la hacha? Con la hacha Voy con la lanza Cagas Vamonos, a miño, a No podemos tomar agua aquí Aquí, sí, podemos, sí podemos, podemos Así ¿sí se, se puede, si sí se puede no lo clu, lo clu, coño, a mí me da favorita. Lo clu, lo clu, ahí está. ¿Dónde anda, otro chiribuyo? Ah, no. ¿Dónde está, dónde está? Aquí está. Vale. Ese es tu loco. No, no confíen, no confíen en dios nunca no, no confíen en dios nunca, eh, me acabo de morir no me voy, Sí, me morir. Sí, morir. me salí ¿Qué? ¿No trajiste la otra cosa? No El otro chirugio no, no. Tengo no. 11 de ya me voy a salir sí. Lo bueno es que este stand, este servidor como que no hay mucha gente O sea, son como 30 personas por casa ¿Juegamos otra vez? Sí, vamos, otra vez Bueno chavales, espero que les haya gustado el video y lo terminamos ahora. Sí, porque hay un no, 50... Bueno, oh, chavales, para que se hayan gustado bien, ¿no? Hasta Pokémon, adiós. Ah,